Ahí, dale un empujoncillo. Ahí. Es que lo no va a pillar. No. a ah, poquito no, para atrás. Bueno, bueno, bueno. choque, colisión frontal. Cuidado, cuidado. Hombre, ahí. Demasiado rápido. Antes lo ha hecho. Antes lo ha hecho. La tortuga va ganando. Esta sí es la hace. Perfecta. Perfecta. Esa es que un poco más cerrada y como ahora tiene más pila va a agarrar y bien. Ahí el cartón. Ah, ¿quieres saber cómo se hace, no? Pues. Luego te lo van a explicar estos compañeros. Son, son, tu son compañero. como ojos del robot. Entonces va buscando la, la línea negra y con los. lo que tiene encima, bien. esos cables. Por, ahí se... por la noche, cuando loco, no sabes, todo el rato andando, en tu casa la discoteca. La... <risa> Eso la hace muy bien, ¿eh? Sí, es, como, bien. es que es que y esa, como son más amplias. <risa> ¿Qué? Ahí donde lleva el ojo. Que yo a pegar solos para buscar la línea negra. Para que vaya al suelo el ojo.